Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de La Guerra, la más reciente película de Pixar que se estrenó hace poquito y no estoy solo para hablar de esta película, en esta ocasión me acompañan las chicas de de la Película, Noe y Juli, ¿cómo están? Hola, hola Seb, gracias por invitarnos Gracias a ustedes, por favor, por, por aceptar la invitación Un gusto. Aquí Juli bien. Hola Yo soy Juli Hola a todos por allá está Noé. Aquí, aquí estoy yo para que Hola, me hola me ¿no? las voces. Eh, Bueno, un gustoso que estén Ya hace rato que veníamos hablando de, de Hacer algo juntos Y, y como que nunca se, sí, se podía dar Así que, bueno, vi la oportunidad Les, les pregunté a ver si se ocupaban Y bueno, se coparon así que se alinearon los que planetas Así que, que nada Un gustoso que estén acá eh, Bueno Igualmente. Eh, Gracias, gracias por, por estar. La verdad que muy lindo. Eh, con, además, conocer más gente que, que está en el mundo de podcast, la verdad que es muy lindo. Sí, y en la misma esta del cine y todo el amor que uno tiene por esto, ¿no? Que, Completamente. Cine. Sí, sí, exacto. Eh, bueno, quiero que me cuenten más o menos qué les pareció la película. Sin spoilers, todavía, todavía porque la veo a ah, Noé, eh. que, que está no, no, ahí con obligo. ganas de... Ah, no, sí. No descubrir bueno, palabras, todo, que ahí, sí. tenemos que controlar. A la Lo que quería decir es que me pareció que era larga, ¿no? Para una película de niños. Eh, sí, en cuanto a duración, eh, tiene el tiempo más o menos que tienen todas las películas animadas, así que oh, eso ah, no, no me sorprendió ¿sí? en los ¿1 papeles. 45? ¿Uno cuarenta y pico? Sí, pero sí es cierto que es como que se extiende un poco. Más allá de la duración, es como que tiene sus partes más es como una peli se siente como una película más adulta de lo que de lo que es o sea no es tan infantil como otras por así decirlo claro tal cual sí si bien está caracterizada como para niños eh, el mensaje es bien para adultos y, y me parece que eso lo llevó a extenderla un poco más igual yo siento en eso con Noé que nos pasó de salir del cine y charlar esto de, de que la película a ella le pareció más larga y yo a mí no la verdad que se me pasó rápido, no sé si me metí mu mucho en, en lo que era el, la temática, pero um, no, no, no, no sentí lo mismo. Así que, bueno, son opiniones. No, obvio. Y mientras más diferentes sean, mejor. Porque así... Total. Eso iba a Igual. Esa es la idea de este debate, ¿no? De cada uno cómo lo vio, qué le pareció. Claro. Si, si, si pensamos todo es? lo mismo es aburrido. <risas> así que bien. Eh, pero sí, eh, eh, también tiene estas cosas ahora que dije esto de que parecía como eh, no tan infantil, digamos, como no parece público. Tiene como, yo vi referencias por ahí, las agarré yo nada más, pero vi por ahí cositas de, no sé si vieron Alien, la primera película, o o cosas más de Star Wars como más de ese ah, cine Star de ciencia Wars, ficción Star Wars sí lo tengo anotado sí vi cosas de, de Star Wars también Interstellar no sé si, si la vieron o si la conocen Y siempre yes. eh, <risa> como ah, que hay super. todo eso super. de los viajes eh, como que tiene agarra claro agarra cosas de de esas películas y no la hacen una película tan infantil como otras de Pixar que está bueno por un lado porque también no solamente apunta a un público infantil sino a toda esa gente ya mayor, me reconozco dentro de ese grupo, que vio Toy Story en su infancia sí, y claramente... Es ¿Toy Story en el cine? Eh, la cuarta nada más. Las otras, la, las primeras dos las tengo en VHS, así que imagínate del tiempo que te estoy hablando. Ah, bien. Las tengo bien. todavía ahí. Eh, así que sí, pero bueno, fueron mi infancia, las primeras dos, y claro. la tercera eh, fue un golpe para toda la gente de nuestra edad, por, por todo lo que significó, y bueno, la cuarta también no tanto, pero bueno, se había estrenado hace poco y también eh, volviendo a esos años, yo creo que esta, esta película tiene un poquito de eso, como de esa Además, nostalgia con Toy Story. Claro, y, y pasa con Toy Story esto de que es contemporáneo, uno uno creció con, con, con, con él, cuando sí. eras chiquito viste la película, cuando eras chiquito hice ¿sí? jueces y después fueron creciendo y fue al mismo tiempo que uno creció. Así que para los que lo vivimos eh, contemporáneo, es removilizante más, me parece. Sí, sí ¿No? exactamente. Sí, sí. Eh, bueno, y en general, ¿qué, ¿qué les parece la película? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué A tal, mí mucho. Qué sí, me gustó, me gustó, me parece que es eso, que está. Eh apuntar a, a los niños, pero con un mensaje adulto, que un poco se está tratando, ¿no? Todo este tema de, de los viajes en el tiempo, si existen, si no, cómo, cómo, lo, cómo plasmarlo acá, bajarlo a, a, a lo humano, como digo siempre, eh, y creo que a través de, de este personaje eh, tratan de, de bajar esta línea, así lo noté uh -huh. yo, a, a los chicos, ¿no? Por eso lo hacen con una película y con un personaje querido como es Buzz Lightyear, para todos, y conocido. No, ¿eh? no es ¿eh? que piensa. la veo ahí pensando. Sí, estoy pensando, no, sigo pensando, si ¿sí? le gustó o no le gustó, le gustó o no le gustó, <risa> eh, me, hay muchas partes del mensaje que me gustó, eh, nosotras dos las fuimos a ver al cine, terminó, y nos quedamos las dos como hablándola, necesitábamos eh, eh, todos esos mensajes que tenían, como que teníamos como que debatirlos y charlarlos, eh, como me pareció un poco larga, quizás no me entretuvo lo suficiente, pero mucha enseñanza. Así que sí, se recomienda para verla, obviamente, por toda la enseñanza que trae la peli me, en los mensajes. Me encantó la parte de los vínculos también, que me parece que baja mucha data eso, ¿no? De que no es tan lineal, de que eh, cambió generacionalmente, cambió la, la manera de vincularse, la manera de conectar con un otro, y acá también, desde, todo, desde varios puntos que ya ampliaremos, pero eso también dejó claro el film este. Y vos, Eva ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué te pareció? A mí me gustó, la verdad me gustó, eh, me gustó bastante por esto que les comentaba eh, anteriormente, sí, sí, sí, eh, estas y... cositas que, claro, a mí la ciencia ficción me encanta, Debe ser de mis géneros favoritos Entonces que toque cosas de películas de ciencia ficción que me gusta Que hayan eh, metido todas esas cosas La verdad que como película O sea, porque también está esto de que eh, Bueno, esto no es spoiler, así que que nadie se enoje Esta es la película que vio Andy en su niñez Por la que le dan el, el juguete de vosley Layer. O sea, esta es la película que vio él en su niñez entonces eso está bueno porque no lo muestran como una historia independiente de tu historia, es la película dentro del universo de, de tu historia. ¿De es la película, simplemente. Entonces está bueno que la muestren como tal, como una película aparte y no como eh, una película dentro de, de Toy historia. Eso me gustó bastante. Hay cosas que por ahí no me gustaron tanto, por ahí no sé qué pensarán ustedes. Esto de siempre... <ríe> como que hay cosas que pasan siempre en este tipo de películas, esto de el personaje que después se da cuenta de que estaba equivocado, que pasa mucho con, con vos, esto de que no quería trabajar en equipo, después termina trabajando en equipo, y es como que mmm, ya lo vi mucho en estas películas, o el, el personaje que eh, es, es medio torpe, pero después eh, arregla las cosas y... y y también ya lo veo, como que. Los estereotipos de Disney y Pixar. Eh, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿no? Okay. sí, exactamente. Siento que ahí, ah, como que podrían haber hecho otra cosa, eh, se la podrían haber jugado un poco más, eh, porque además la película daba para eso. Pero bueno, un detalle, o sea, no, no me gustó eh, tanto. Sí, escucha, Seba, quizás lo estás viendo vos con una persona adulta que sos. Pero claro. Disney sigue para los niños. Esta, exactamente. Quizás, a ver, no está, el objetivo no era solo para uno. Pero vos pensás que para un niño que ya la primera peli Y después le dice al padre, papi, ¿me, ¿me mostraste Toy Story ahora? Claro, ¿Para? sí, eso está ah, bueno hay también Y que sí, lo van sí. a empezar, claro Y ahora le trae que quieran ver Toy Story Muchísimos chiquitos que por ahí nunca vieron Toy Story Ninguna de las películas van a ver esta película Porque, no sé, pasan por la calle, ven el cartel y Papá, papá, mirá bueno, la van a ver, seguramente el papá la fue a ver. O historia llevan los padres porque hagan Toy Story. Dice, Exactamente. Claro. Y, y ahí ya es otra conexión. Eso está buenísimo también. es eh, el red. Y esa es la idea de Disney siempre, ¿no? De conectar a la sí. familia. relazar. Sí, sí. Y la La familia, ya sea mirando pelis o yéndote de vacaciones. Pero bueno, esa es la idea, sí. ¿no? Tener la unión de la familia. Disney. Sí, y dentro de eso la verdad que... Eh, Hicieron eh, una película Dentro de todo Tirando más a, a un público adulto Así que eh, dentro de todo está bastante bien eh, Así que Nada, me gustó, la verdad que la disfruté Y la disfruté mucho, eso sí, seguro eh, La pasé muy bien, me reí mucho Con un personaje que seguramente Ustedes también el... A ver, eh, no bueno, me No, no avísanos no, avisanos cuando Podemos empezar a espobiliar No, bueno, pero es eh, <risa> Lo vimos en sí, todos sí, los avances A partir de ahora Señoras y señores nos, nos, metemos, eh, nos metemos con spoilers Así hablamos más tranquilos sí. Así que, sí, no me eh, ¿Qué personaje bueno, la, estás nombrando? A ver. Ahora, ahora lo voy a decir Porque ahora ah. ahora, ahora, ahora lo voy a decir a ver, eh, yo. Eh, Bueno, nos metemos con spoilers Así que si no vieron la película Vayan a verla Que la verdad que vale la pena Y bueno, si no les interesan los spoilers Pueden seguir, esto bajo la decisión de cada uno como siempre. ¿De qué va la historia? Antes les cuento un poquito de qué va la historia, y ya nos metemos a charlar con spoilers. Como contaba recién, es básicamente la película que Andy, personaje de Toy Story, vio en su infancia. Entonces, de ahí viene el juguete, en que aparece en la primera película. Eso me parece interesante porque está bueno que nos pongan en contexto a los juguetes, ¿no? Porque ya vimos en Toy Story 2 que Goody tenía una serie, o sea, Goody era el merchandising, digamos, de una serie, como pasaba con La Vaquera, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, El Caballo, sí. o sea, ahí, ahí Juli lo está apareciendo. Sí, no, a mí tampoco, Yo no se me va a salir. Se me fue, pero lo tenía ahí. Eh, sí. Todos son como eh, salidos de, de algún lado, digamos, ¿no? el, el cerdito era la alcancía, no era un juguete en sí o sea era la alcancía, pero estaba Ay. ahí como un juguete y, y está bueno, porque además en la primera película lo que pasa es que Buzz Lightyear viene a hacer la competencia de Woody porque es la novedad es lo nuevo y eh, Andy estaba fanatizado con los vaqueros y de un momento para el otro eh, todo relacionado al espacio a, a todo esto y eh, está bueno que nos pongan en ese contexto de esta película perdón, me acordé, Jessy Jesse, ahí está, yo iba a decir Jenny nada que ver, sí. pero era por ahí, más o menos. Esa es otra película, ya hablaremos. <ríe> eh, la vaquerita, Jessie estaba ahí en la, en la segunda película, y, y bueno, básicamente es esa película, la que vio Andy, que lo fanatizó con Voz la Gear. y es una película, como decía antes, de ciencia ficción, que a mí me recordó a Interstellar, eh, por momentos, con cositas, me recordó a, a Alien, con estos monstruos que aparecen ahí medio súper sí. raros. Eh, así que na, Star Wars también tiene esas Star cositas. Wars. Exactamente, eh, sí, Muchas cosas, parece? así que sí, sí, sí. Eh, así que nada, eh, es una película de ciencia ficción adaptada a, y con un poco de aventura adaptada a la animación y dentro de, de lo que es el universo de Toy Story. Y bueno, ahora sí. Eh, quieren saber cuál era el personaje. No sé, no, tiren, tienen ¿Era la anciana? El gatito. No, eh. oh, so, ah, el gato está. Lo Muy bien, Amo. Pues. A Sox. Sox, sí, sí, completamente. Amemos. Eh, sí. Además, completamente. Está mi interpretación. Cuando estaba buscando la serial, miau, miau. Mi interpretación con respecto a Sox fue como. Eh, no podemos estar solos. Así sea con algo virtual o así sea como de, en el lugar que nos encontremos, siempre tenemos que estar a, amarrados a algo. Y yo creo que el personaje de Sox muestra eso, ¿no? Estemos en el espacio, en la tierra o donde sea, eh, siempre tenemos que tener. Mm, Acerrarnos. Vos, vos no creía eso. Si dijo, no, ¿para qué quiero? Pero su amiga. Así que lo que neguemos, lo conoce, hay que aferrar. Es su amiga Falta. que lo conoce, se lo encargó y. Y, bueno, y después, después se fue cariñando, pero... prácticamente inseparable. Sí. Total. Listo, pero, pero primero pero... le tuvo que demostrar que lo necesitaba, porque le, le, le descubrió la fórmula. Sí, sí, sí. sí. Como diciendo, Ahora... mm, me parece que sí podemos trabajar juntos. Y bueno, después ahí hubo un cariño, que podemos ir a las máquinas, llegan a tener cariño. Pero bueno. Eh, sí, pero la verdad no que eh, el personaje para mí eh, más divertido de, de la película. Ahí siento que también jugaron un poco... No sé si a lo fácil, pero. Te, o sea, tenés un gatito. Un gatito no puede salir mal. No, es, es infalible. O sea, el gatito, y si encima. Los, porque ahí sí, les doy la derecha, lo hicieron divertido. Porque podrían haberlo hecho tierno y, y ya está. Con eso nos compraba. Ya la sola imagen de Sox te compra, pero lo hicieron divertido. Tiene frases divertidas, tiene momentos divertidos que tranquilamente se los podrían haber dado a un personaje humano, digamos, ¿no? y se lo dieron a ese robot, así que eso me gustó mucho. Eh, creo que es mi, mi personaje favorito de la película, no es sé el de ustedes. Si coincido, algún... coincido plenamente, a mí ese gato. <risa> a mí me encantan eh, los animales, aparte, pero eh, en esta película deja claro que es importante su presencia. ¿Y cómo lo contiene? Aunque él se haga el rudo sí. y el que no le importa, es súper contenedor. Sí, sí, pues, sí, en un momento para estar ahí en el, en el espacio. En el casco, entonces... sí se lo ponía ahí adentro del casco hasta que se lo abre y después va volando. Eh, no, estaba muy gracioso. Y se ve también cómo se va generando ese vínculo. Un vínculo. Uh -huh. bueno, El gatito sí. también empezó porque estaba programado para eh, puedo decirte esto, puedo hacerte lo otro, puedo hacerte esto, pero después no, se, realmente se, se construyó esa amistad. Y a nosotros como espectador nos la creímos, nos hicieron creer que esa amistad se se, se funcionó, se logró, y eso es incluso, que no logra la y incluso cuando lo van a buscar, que se lo quieren llevar porque era una máquina que ya no servía para el caso, eh, lo uno protege. Lo, fien, lo super sí, protege, sí. y uno se pone como a pensar internamente, que a mí me pasó, es lo protege porque tiene la cápsula, o lo protege porque generó un vínculo, y queda como libre, no sé qué uno interpretará, pero para mí ahí hay una emocionalidad en juego que es evidente. Es que primero, como el gato también tuvo, había tenido la orden de matarlo, y sin embargo no, y también en dos ocasiones como que le salvó la vida y le dice ¡Te di cinco minutos! ¡Te di cinco minutos! es un poco y un poco, es verdad. Sí. Dale, no, habla, habla. No iba a decir eso, está re bien pensado. Para mí, si las mejores líneas se las lleva el gatito. Sí, sí. Además está bueno cómo está aplicado a la historia, esto de que era la compañía, de que lo ayudaba, lo contenía, porque en las primeras misiones tenía. en las que volvía le, le preguntaba cómo estás todo eso, entonces, nada, eh, un personaje gracioso, pero que eh, es muy funcional a lo que pide la historia, y que sirve mucho, la verdad que está muy muy bien dentro de, de la película, así que coincido con decir el favorito. Y continuó la amistad que él tenía con su compañera, eh, que ahora tampoco me sale el nombre, eh, Aisha, Alisha, Alisha. Alicia, eh, sí. Alisha eh, como que continuó esa amistad que ella no pudo, porque cada vez que él se iba, pasaba porque los tiempos son cuatro distintos. minutos, para él pasaban los... cuatro minutos, pero en la Tierra... Claro, porque no los tiempos de cada uno son iguales al del otro, bueno, acá... Claro, lo de perdón, cada... no, no es que la pareja. Tierra. Eh, con Juli pensábamos, eh, ¿por qué vos no se daba cuenta de eso? Cualquier astronauta lo sabe, y nosotros mismos, seguimos interestenal, también lo sabemos. Pero bueno, él viaja a la velocidad a años luz, entonces, bueno, años a la velocidad de la luz. Él viaja cuatro minutos rapidísimo, pero cuando llega acá pasaron ocho años. ¿Siete años serán que pasaban? Creo que cuatro ocho. minutos. ¿Cuánto? Cuatro. ¿Cuatro eran cuatro Para él, para él cuatro años, para, abajo, para nosotros. Cuatro años, entonces, bueno. Para acá pasaba un montón de tiempo, para, pero, perdón, después me di cuenta, claro, él no estaba en la Tierra, esa es la relación que hacemos nosotros con el tiempo en el planeta Tierra, pero él está en otro planeta, no sabemos en cuál, ¿no? Sí, además... No, él sentía eh, las cosas desde el lugar donde las veía. Claro, eh, y además decía, pensaba ah, en esto... Que el planeta. Claro. Pensaba en esto de que, ahora cuando mencionaban lo de que no se había dado cuenta de, del tiempo que pasaba, él estaba muy eh, cegado por, por la misión, que de hecho es algo que repite mucho en la película, de que quiere completar la misión, quiere completar la misión, hasta el final que recién se da cuenta y, y, y acepta de que, eh, digamos, un montón de cosas pasaron en ese planeta, gente que formó una vida, su amiga, que se casó, tuvo una hija, entonces es como que iba a borrar todo eso, eh, y eh, solamente por su obsesión de terminar la misión, que era, lo que, eh, digamos, los guardianes espaciales eh, tenían como meta Eso está bueno porque dentro de la película Esa evolución de voz es, es muy buena Y, y se Toma explica esa. bien O sea, claro, claro eh, Se da cuenta de sus errores y de lo que estaba mal Lo que estaba haciendo mal O incluso hasta lo que estaba por hacer mal Y, y eso está muy bueno, la verdad es la vida misma, uno puede tener un objetivo a los 20 años, y vas a ese objetivo, vas a ese objetivo, y después a los 30 decís, seguís yendo a ese, decís, pero ya tal vez no quiero tanto esto. Entonces, eso también te muestra la película, que a veces cambiar de objetivo no está mal, porque te diste cuenta que vos creciste, ya querés otras cosas, tenés otras necesidades, en este caso él ya había formado una familia y se sentía en casa donde no era su casa, pero bueno, él pensaba que quería volver a su casa, y sin embargo... Eh, descubrió en este viaje que eh, su hogar también estaba ahí, junto a esas personas, que él no, no se abría quizás a tener amist otra amistad más que la de Aisha en su momento, eh, o siempre él, siempre su objetivo, siempre como ir a lo que él quería, y sin importar lo que pensaban los demás. Total, es que uh -huh. él, él era el todopoderoso. Sí, sí, sí. Todo lo reconocen eh. en dos lados. Claro, ay vos, vos. Oh, oh, Entonces, el sí. Y empecemos que se quedaron ahí por él, supuestamente, él también siente esa culpa. Claro, sí, sí. Eh, también sacarse encima esa culpa, de que bueno, fue un error, pero ya está. O sea, eh, seba, más que qué eso error, no. qué se error, mamá, hacer. 80 años, quedarte 100 años en otro planeta. Y la verdad que sí. Pero bueno, eh, eso también te muestra la película, que más allá de, de la adversidad de estar en otro lugar completamente hostil, pudieron eh, salir adelante. De hecho, después él termina al final reformulando esta idea de, de los guardianes espaciales con su equipo nuevo y haciendo también de guardianes, pero eh, como más actualizados, no como un equipo que defiende a las personas de ese lugar de de distintas amenazas, eso está bueno también porque va dentro del Re, crecimiento la evolución de él tal cual uh -huh. cuando no deja que le, eh, le pongan su, su, sus robots y él elige a su equipo humano exacto, sí, sí que ¿a vos te pasó que cuando él presenta el equipo, cuando él los conoce a, este, a, este, a estos guardianes ahí sí. es cuando te pareció que era Star Wars, ¿no? sí, sí, sí Sí, además lo Mirá de las naves y, y todas esas cosas, eh, muy de Star Wars. A mí me pareció como gráfico eh, cuando aparecen los tres. Estaba Arturitu, que se llamaba Derek, que me de Eric, y después también el otro personaje alto, que vendría a ser el otro, como que eran los tres personajes claros de Star Wars. Y también, acá está quizás lo que vos decís. El típico que está, el débil, el torpe. Estereotipo. Que siempre después termina salvando estereotipo. El torpe, después la, la novata, que al final después salva todo. Eh, me encanta la idea que tiene Juli sobre la anciana, por favor, contanosla. A ver, a ver, Juli. ¿Primero? Eh, primero no sabíamos qué género era, porque yo siempre pensé que era un varón en algún momento. Y, y, y habla de la cárcel y que estuvo relacionada con armas, entonces. Eh, y su, su físico tampoco lo, se define mucho, que igual la película tiene mucho de género, ¿no? que ahora hablaremos, pero, eh, y de repente al final aclara que es mujer, nos sé, en una conversación que tiene con él, y yo interpretaba que ella estaba como en un, una recuperación, porque como había estado presa, no podía utilizar armas, y viste que cada vez que tenía que cumplir una misión y le daban un arma, porque obviamente eran cuatro y se tenían que defender, ella no quería romper porque estaba como... Eh, eh, con su conducta llevándola bien, después de haber estado eh, presa. Y en realidad para mí está buenísimo lo que es ella, y todo ese potencial de energía que tiene, y de saber usar armas, todo lo que pasa que está mal usado en el planeta Tierra. Y, y cuando ella va al espacio y puede utilizarlo eh, todos sus dones de, de, de ser combativo y demás, y... Eh, lo deja ver, que está buenísimo, porque ayuda un montón y, y de hecho es parte del equipo de voz. Pero um, acá en el planeta Tierra la, la, la estructuran tanto que, que en vez de, de incentivar su conocimiento y canalizar la energía para donde corresponde, y por ejemplo salvar un planeta, no, la, la, la metieron presa y reprimieron su uso de armas. Que si se si lo hubiesen hecho utilizar como corresponde, hubiese sido parte del equipo de un principio ya que tenía esa habilidad de hacerte una bomba con tres cositas, bueno, sala claro. para, para, bueno, no sea el uso como positivo de, de esa habilidad. Así que la bueno, rá. me gustó cuando, la, cuando hablamos de esa... De esa me habilidad. gustó, me gustó, me gustó ese, ese punto de vista. No lo había pensado, la verdad, así que muy bien, es, muy bien. Esa siempre decimos, esa es la idea de hacerte la película, siempre lo, lo pongo lo ponemos. Mm. cada vez que vos ves una peli y la debatís con Juli, Decís, ah, cierto, ah, oh, tienes razón, viste, te hace? Eh, darte cuenta de cosas o decís, para yo vi la misma peli. Te decodificamos cada personaje y cada segundo. Está ah, perfecto. Ahora, ahora me dan más ganas de ir a, al cine con ustedes. Vamos ah, no, a ir. A claro. en el cine no hablamos, ¿eh? Después. No, mejor. No saben favor, la alegría no. que me da. No, lo que no, iba a decir es esto. Amamos haber ido al cine, te acordás, Juli, que decíamos, escuchar los comentarios de la gente. Ay, súper. Sí, Perdón, yo todavía sí. después de la pandemia no había ido al cine todavía. Entonces no, es como es que, poca. bueno, volví a tener eso. Y, y volver a tener la gente como, ¡Ah! Que quizás en tu casa, no tenés eso. Como si claro. no, viste la gente que sin querer eso, eso, y vos pensás que había nenes. Entonces bueno, era lindo eso. Me pasó particularmente en una escena que yo estaba llorando, obviamente, re emocionada, entendiendo más allá de lo que mis ojos veían y demás. Y al lado tenía uno bostezando. Eh, le falta decir, ¿cuándo termina? Y decís, ¿cómo en la misma escena dos personas ven tanta diferencia, ¿no? O sienten distinto. Sí, eso pasa, pasa. Eh, era la escena que yo creo que es la que. A la ver, lloramos <ríe> en varias. Ah, bueno, bueno. No, no. bueno, No, no. Yo no hablaba de. No, para mí la, la más fuerte y la que casi me hace llorar, no porque no lo haya valido, sino porque ah, se me complica llorar a mí, pero bueno, es una cuestión mía. Pero estuve ahí, ahí es? de lagrimear. Eh, ah, al principio, sí. cuando muere eh, su amiga, la amiga, que ve el mensaje, que entra a la habitación donde estaba su, su oficina y está todo vacío y todo ese mensaje sí. que está la, la nieta, eh, que, que le habla y dice, ese es mi amigo vos, nada no, ah. y que hacen encima el, el saludo de Al Infinito y Más Allá con el holograma. Esa no, es yo... la proyección, claro, en la pantalla sí. que él ve todo a su amiga y la nieta. Yo si en ese cada momento que pensaba, hacen eso... sí. sí. Es, es, me, es, me da mucha emoción, porque es la conexión que tienen ellos, es como el eslogan de conectividad, estén donde estén, entonces esa frase es magnífica. Bueno, y además, eh, tiene como tres etapas esto, porque parece un saludo y nada más, y todo, todo eso, y, sí, no. y la icónica frase de Boley Gier, pero al principio es con sí. su amiga, con Alicia. Claro. Después eh, pasa a ser con, eh, con la nieta, eh, con sí, sí. quien eh, está en este equipo eh, Easy Que eh, no reconoce el saludo Porque lo hace, vos, de, de confiado Y que también ve a su amiga en ella Reflejada Y ella claro. se queda como, ¿qué es esto? Eh, y al final, cuando ya están en la nave Y con el equipo formado Ella es la que le extiende el dedo Diciendo sí, la frase para completarla o sea, eso... Voy a llorar ahora <risa> Sí, tal cual, estamos. Pero es así, está, está buenísimo. Eh, claro, la, él lo la... le hace instintivamente y la nena se queda mirándolo como diciendo: ¿Qué estás haciendo? Y, no quiero saber las bueno, cosas de tuya, y mi abuela, por favor, le dice. Claro. No me... Bueno, eso me parece magnífico porque habla también de eh, cómo generación tras generación tenemos un legado. Ya sea en una frase o en lo que sea, que obviamente esta frase reúne un montón, pero es el legado que deja a su abuela a su nieta a él y después me encantó la parte de los vínculos porque no es la típica historia de amor que eso creo que está bueno hablarlo desde la generación de Sebi y nuestra y las diferentes edades porque eh, ellos son amigos y la relación es de amigos toda la vida ella tiene su pareja tiene sus hijos tiene su familia él bueno se va solo pero son amigos y se aman profundamente y es magnífico ver no, no, eso ¿entendés? Blanque. Y se recontra conocen, tal cual, ambos, y se dejan. De hecho, la nieta lo revalida eh, a él porque todo lo que le cuenta su abuela, todo, y es un amor de amistad. Y se dejó, se estructuró ese típico príncipe o la princesa que espera y toda esa cosa de digna y edulcorada que sabemos que no existe y que hoy te bajan una línea mucho más real. Sí, no, no existe, aunque te pongas triste. <risa> Pero eh, es la vida misma y me encanta que lo plasme acá. No, más allá después de que también el, el beso polémico de y demás, pero me parece eso, el vínculo de amistad que tienen ellos, y que se lleva y se transmite en la generación próxima, es una demostración de amor divina. No sé qué piensa el canteriano. No, no, completamente, sí, sí, me, me encanta, la verdad que me encanta, está, está además, los vínculos en, en esta película están muy bien, muy bien llevados, la verdad. Sí. Eh, tiene muy buenos personajes eso seguro eh, puede que tengan estas cosas de estereotipos típicos de, de, de Pixar y de estas películas eh, que ya lo vimos mil veces, pero bueno funcionan, eso es innegable, eh, incluso en voz, viendo a esta otra versión de él no diría malvada, sino como con esa versión de él que evolucionó con la idea de la obsesión con su misión, básicamente, y también está muy bien trabajado eso, eh, sí. dentro del personaje que es vos, eh, porque se tomaría como un mismo personaje, prácticamente, no como claro. dos personajes separados, eh, nada, eso es la verdad que es muy bueno, también, no sé, ahora me acordaba eh, vos dándole el apoyo a, a este otro a astronauta, que no recuerdo el nombre del eh, personaje, ya lo, ya lo voy a buscar, Ahí está. El que eh, quiere siempre Momo salir, Sí. el que porque... se manda cada tras otra mm. el de la y la eh, claro, y la tiene la no retado, y... Todo el... Sí, eh, tranqui sí. además, yo también me equivocaba me mandaba una tras otra entonces, eso está bueno también porque Hermoso. demuestra este crecimiento dentro de una persona que nos muestran tan ruda como, como vos eh, que puede aflojar y que puede trabajar en sí, equipo no. que al final una es lo que decisión. termina siendo la decisión está en vos, no en vos sí. Lightyear también, en vos Lightyear, y en una, en vos, en vos. porque él tiene los dos futuros. Él Obvio. podía ser su futuro yo, que lo conocemos, eh, que Él, él podía su haber su completado madre. la misión, lo tenía ahí. Eso, exactamente, que es lo que quería ser el vos, que no aprendió, que no creció, que siguió siempre igual, o haber aprendido la lección y hacerlo diferente. Así es la vida misma. Vos podés seguir mm. con la tuya, con la tuya, y te convertís en el vos. Malo, o en el boss que tiene solamente ese objetivo, solo, o podés aprender de lo que la vida te va mostrando y cambiar y ser el boss que quedó en el final de esta película. Y con respecto a esa escena que dice Seth, me parece que él también ahí muestra su parte humana y su parte débil de que si alguien no hubiese creído en, en él como su amiga y desde donde se eh, afianza ese vínculo, él capaz no hubiese llegado a ser un guardián espacial porque todos lo ven como el boss, o el genio y el que llegó, pero él cuando se sienta al lado de este chico que era inseguro y le cuenta sus inicios, está demostrando que es un, una persona que le pasaron cosas que también se equivocó y que gracias a ir evolucionando eh, llega a ser quien es. Pero no, que no es que nació el number one, sino que es una construcción de él también, y, tan, y apoyada en su amiga que creyó en él, porque ahí lo dice claro, él, si no hubiese sido por ella... Y hizo, me hubiese soportado todos los equívocos que hice no, no hubiese avanzado, me hubiese querido ir a la semana Porque él se lo dice Entonces es hermoso que le muestre esa parte Se baja del personaje Sí, completamente Con Respecto a, a esta película relacionarla que nos hace acordar a otras Nos hace acordar también al proyecto Adam ¿La viste, va Sí, la vi, sí, sí Bueno, esa del proyecto Adam también eh, Aparecen el yo más grande, el chico más grande que vuelve y se encuentra con el chico más chico. Entonces, muchas películas ya nos están mostrando esto del viaje del tiempo, de diferentes dimensiones, de ciencia ficción, pero bueno, también que están esos personajes que vienen del futuro, y después cuando se encuentran con el presente dicen, pero yo no quiero ese futuro. Y, y deciden hacerlo diferente. ¿Cuántas veces claro. a uno le vendría Bárbaro que te sí. muestre? Mira, si seguís por este camino te va a pasar esto, así que mejor que hoy... Gires para la derecha, recalculando. Olvídate, sí, sí, de una. Eh, está bueno ese mensaje también, como eh, aprender que es normal equivocarse en cualquier aspecto de la vida y saber que ante esa equivocación podés tomar otros rumbos, o sea que no necesariamente tenés que perseguir un objetivo toda tu vida porque te lo designaron así y porque pensás que es así y lo tenés que terminar, que podés, eh, mediante cosas que pasaron, en este caso que se ha formado toda una comunidad en un lugar en el que no tenían que estar, pero bueno, cosas que pasaron y pasó así, y que ahora es otro el rumbo. O sea, saber que las cosas pueden cambiar y no necesariamente son estructuradas y que tienen que seguir siempre una línea dentro de lo que uno piensa. Eso está buenísimo y Mira si así fue el comienzo del planeta Tierra. ¿Qué claro, sí. Total, oh, sí cualquier cosa, cualquier cosa. O sí, lo sabemos sí, no, en otro... Pero bueno, bueno, el de claro, o sea, leche, de hecho, se creó se se así, por no equivoco. Hay millones de inventos, Coca-Cola, eh, el, el, ¿cómo se llama?, el liquid Paper, el microondas, todas fueron equivocaciones. Fueron claro, errores, errores. Errores, que al final se ah, pero también esto funciona. Hablando de la generación y, y de, de, de la diferencia de edad que se ah, nos comentó en un momento, eh, está bueno ver su óptica, ¿no? Es, eh, el que tiene unos años menos... Con respecto a esto, este mensaje LGTB, si se quiere llamar, que muestra la peli, ¿no? Y sí, tiene bastante de esos mensajes, y una polémica que yo se los escribí ahí eh, en, en el texto, polémica entre comillas, porque o sea, es una polémica innecesaria, como que ya a esta altura de la vida generó, no tendría Alfa, que pasar. Polémicas sí, sí hay, pero es algo que... Hay países, hay países que la censuraron. La censuraron, sí, completamente. De hecho, eh, antes de que, de que se estrene, había leído que Disney como que quería sacar la escena para poder llegar a más países, pero después se dieron marcha atrás y se pusieron firmes y dijeron no, no la vamos a sacar, que se estrene donde se debe estrenar y listo. Eh, y Bueno, varios países eh, la prohibieron, por suerte no somos uno de esos países, me alegro. Eh, así que nada, sí, básicamente la escena es un beso entre dos mujeres. No, que no, no tiene nada... Es un saludo, no, no es, es que... Un, sí, es verdad, o sea... No fue un beso apasionado, digamos, tampoco. Tienen una Total. hija, eh, están ahí como pareja, es lo más normal del mundo, que de hecho yo cuando lo vi, no me pareció... Eh, pero nada, o sea... alarmante. ¿no? Claro, no o romante. sea, normal. Es que, un, un algo más. Lógico. a causa de la polémica, uno le prestó más atención a eso. Si no, pasaba desapercibido como debe pasar desapercibido. Claro, y más, sí, para sí. los chicos más chiquitos, que de... Eso no. a decir que eh, es regeneracional. Eso, hay, habría que ver, ¿no?, diferentes. Pero yo lo hablé con un nene chiquito que la vio y jamás percató en eso. De hecho, eh, a, a los jóvenes parece... Eh, algo cotidiano, no, no lo ven como algo loco, o sea, ven una mujer y un hombre besarse y les parece normal, y ven a dos personas del mismo sexo besarse y, les... y es normal, o sea, no, no, no lo ven como algo fuera de lo común, ningún niño, yo lo hablé con un nene de seis años que vio la película y le llamaba más la atención, eh, y que tampoco, miren qué loco esto, no pero ni tampoco le llamó la atención la diferencia, porque me dijo, viste que en el espacio son tres, cuatro minutos y acá cuatro años, y me lo dijo re, como... ¿Entendés que la diferencia es así, vos no sabés, como si te vas a Europa y son cinco horas menos? Así, lo tenía reincorporado ese nene, y lo, ni hablar, esto del género, hiperincorporado, ni siquiera se tocó, pero porque estas nuevas generaciones tienen todo esto, tanto el tema de, de la igualdad de género, como eh, la apertura eh, física de que no somos solamente este mundo, me parece que lo tienen mucho más arraigado. Y está buenísimo en la evolución del de humano eso. Bueno, y volviendo al tema del LGTB, eh, sí, yo creo que los chicos hoy lo ven como... No, no lo destacan a eso, y no lo destacan porque es algo cotidiano. Naturalizado, como tiene que... Naturalizar estar. el amor, aparte, porque vos ves una familia constituida, un beso de amor, no importa quién se lo da, no importa cómo están criados esos nenitos que luego están ahí, hay una familia, yo creo que lo, el mensaje es ese que se ve ahí. Yo bueno, lo que me resultó raro, que le dije a Julio, y dije, para ¿y cómo nació la nena? Había médicos, ya <risa> hay médicos, está bien, tienen los mejores científicos ¿Cómo? que están en, en, en otro planeta, y tienen los mejores científicos, pero nada, tenían ahí todos no, yo la verdad que no sé cómo eh, son las leyes, ahí tal vez no había nada, pero, eh, ¿qué? ¿Lo habrá tenido, no sé, ella... con um, no sé. Pero esa es tu pregunta desde, como dice Seba. de mi pensamiento claro. humano, mujer, No, es de, la de, la de, la de la generación, la... porque nosotros no, cre no crecimos con que puede haber un viento subrogado, o no crecimos con que eh, podés tener un hijo sola y no pasa nada. Eh, de hecho, yo que tengo una hija de 20 años, en su momento sí, si, eh, me... qué raro, y tenés una hija y, y no tiene el papá cerca, qué sé yo, también tiene su papá igual y yo me llevo bien, pero me separé re joven y era como lo rari en ese momento, ¿entendés? Y hoy es re común ver a una mamá con su hijo solo, o incluso un papá con su hija sola. Y, y nada, ya, eh, me parece como que eso es lo que dice un poco la generación, ¿no? Que hoy ni le alarma eso. A nosotros nos, hasta nos hace pensar eso. O vos dijiste, che, ¿y cómo lo tuvo? Sí, sí, sí, no claro, importa ni cómo, pero, o sea. claro. Claro, es que como que aparte tampoco que... Era el objetivo, tampoco era el mensaje de la peli, era... ¡Claro! Y pero claro, secundario, claro, claro re, sí, estamos seteados. Sí, sí, sí. Estamos seteados, esa es el tema. Estamos seteados por nuestra generación. Exacto. Sí, está o sea, bueno lo que dijo Juli de, eh, de que eh, los nenitos más chiquitos están como bastante más naturalizados con, con todas estas cuestiones. No se lo preguntan, no se lo cuestionan. Es tal cual, listo, es así. Eh, y está buenísimo, o sea que de acá a futuro ya venga una generación que todo esto lo tenga incorporado de una manera tan eh, sencilla como tendría que haber sido siempre, pero bueno, cuestiones de, de la vida, no fue así desde, desde hace mucho tiempo, y ahora por suerte va evolucionando. El problema es eh, cierta eh, parte de la sociedad que... Incluso hasta está en contra de la película, que no quiere llevar a sus hijos, que eh, prohíben que la vean y todo que creen que por esa escena eh, van a ser gays. Eh, hay, eh, lo único bueno de esto son los memes, hay muy buenos memes sobre esto, pero Ay, no, sí. está lleno. No, está yo bien decía, ¿cuántas películas vio? ¿Cuántas películas, ah, por ejemplo, los chicos que son gays? Decía que, ¿cuántas películas vieron antes? Que sí, había besos de gay. no sé si no hay. Viste, como que es ridículo. Claro. Eh, o sea, ya pensar eso de, listo, porque van a ver esta escena, van a ser gays. Como que ahí te, te convertís. Como que no tiene sentido, o sea, pero se lo cuestionan en serio. O sea, hay gente que en serio sí. piensa estas cosas. ¿Qué lastiman? Y, y... Decían. ¿Cómo, cómo puede lastimar eh, a sus hijos que quizás sí son gays? Sí, señora, claro. y señor, como dijo uno, su hijo va a ser gay. Y usted mismo le está poniendo en la cabeza que va a ser un futuro. Además no le, raro, además no le está dando la libertad de poder expresarse claro. en, en un futuro. O sea, ya le están metiendo ese miedo de, vos no seas esto, porque... Entonces, esa gente es peligroso que, que sea pensando así, eh, como en muchos otros ámbitos que tengan otros pensamientos, en específico en este que va con, con lo que pasa en la película, eh, porque atrasa, o sea, eh, sencillamente atrasa y no está bueno. Pero la parte buena es toda la generación que viene y que esto que ahora es una polémica que se generó y que terminó previendo la película en muchos países, va a terminar siendo algo completamente natural y que ni se van a cuestionar dentro de varios años. Eh, incluso por ahí leen una noticia sobre esto dentro de 20 años y se van a cagar de risa porque no, no va a tener sentido. Eh, y eso El está bueno. Nadie cuestiona que su amiga es negra. Nadie. No, no. En algún momento se pudo haber cuestionado. Eh, sí, Hoy en día, para, ni lo dudas, ni, ni te choquea, ¿entendés? Para nada. Y no, bueno, esto va a pasar... Pero está hecho mismo. a propósito. Es, oh, por sí, algo ya sí, oh, se sí. de color. Todos, todos, incluye, claro, es no, lo lo incluye a todos, incluye Es eh, muy ya incluido. Ya pasa como, si nada, y bueno, lo mismo va a pasar, suponemos, en eh, tiempo. Mirá, es que si vos no lo decías ahora no me había dado cuenta de eso, yo no lo había percatado, pero ahora me ¿Es natural? de dar cuenta que es reinclusiva la película de vos y habla de eso en definitiva, toda la inclusividad que hay. Ella de color, la señora grande, es una, viste que a uno cree que el viejo no sirve para nada. La anciana sirve un montón todavía. Total. Todavía, porque sí, yo es reinclusiva. Re Ahí está, está <risa> mi límite. Pero bueno. No, es que es como decías vos, estamos seteados así. Es como que hay cosas que eh, ya te, eh, te programaron de chiquito y y después es difícil eh, dejarlas de, de lado o sea eh, está bueno que se dejen de lado algunas cosas y que se aprendan que, que están mal pero a veces es complicado entonces todavía nos cuestionamos como cosas no con mala intención sino como qué raro esto o, qué tal aquello porque es así pero por eso va a venir una generación que ya no se va a cuestionar ninguna de estas cosas nada y eso está buenísimo, que, que pase. Pero va a, venir y que algo es... más, ¿eh? va a venir algo más, que para nosotros va a ser raro, y los Obvio. chiquitos no. Igual y, yo no y... creo... A ver, ¿ustedes se van a acostumbrar al carne, pan, carne? ¡Ay, eso no lo hablamos! Así que carne no. Ah, bueno. Ah, pero pero eh? es raro. ¿Ves que, pero se es raro es raro el... que los vegetarianos, el mundo están copando Así que quizás en sí. un tiempo... Es raro. Yo tengo teoría con respecto. Habría que no. probar, pero yo tengo mi teoría con respecto a eso, porque como ellos hacen viajes al espacio, el espacio, estamos en relación con la gravedad, no tenés que estar pesado, porque si no, no te podés elevar y no podés gravitar como corresponde, los carbohidratos nos bajan, entonces ellos, nosotros estamos re mal, como dice Seb, que es una generación más evolucionada, que es más joven, estamos re mal acostumbrados a comer carbohidratos y carne por demás, y, y todo esto que, que nos es nocivo en lo físico, y ellos, que ya saben que vamos a tener que viajar al espacio, eh, disminuyen mm. un poco de carbohidratos. Aparte ridiculiza, como diciendo, ¿cómo que comías pan? Claro, carne, qué, pan. Es qué poco evolucionó, bueno, qué primitivo. <risa> Pero ahí se ve perfecto el gap generacional. Y le muestra toda la, to, todos los años que le pasaron con las misiones también, porque Alfa. de hecho en un momento lo comenta Sox, creo que 62 años. Estuvo. Ah. Con, que le dice, sí, tardé 62 años en descubrir la fórmula. Eh, ah, es verdad, es verdad. Nunca se especifica sí, cuánto tiempo, pero ahí es lo más cerca de, de lo que sabemos. Y lo dice, que le dice las horas y los, los días también, sí, mm. es cierto. Y ya había viajado 4 o 40 años. No, 40 no creo. Varias sí, veces viajó. Fueron varias misiones. Sí, sí, sí, eh, Bueno, ahí también pero... eso muestra cómo la genera, eh, uno aprende, tanto ella de él como él de ella. O sea, los sí. adultos aprendemos de los jóvenes y los jóvenes de los adultos. Sí, sí eso también, es verdad. Sí, sí. Eh, con el paso del tiempo, que hay cosas que claro. por ahí para vos son raras, pero que, que están normalizadas en, en, en ese tiempo. Eso es la verdad que, que está. Va de la mano con esto que hablamos, eh, de esta polémica sí. innecesaria, pero bueno. O polémica al fin, bien. que pasó. Uf, y, y ojalá no siga pasando, porque además las películas por suerte se están adaptando a estas cosas, se están mostrando cada sí. vez más. Y, y se está normalizando, así que está bueno que por esto eh, no se saque de las películas este tipo de, de contenido, y que sí. se siga visibilizando, porque es normal, o sea, es como La vida misma, va pasando. el sol de todos ya los sonó. días que sale. Es Exacto. Ay, qué linda frase, no. tal cual. Sí, no sé por qué me salió, es pero así. bueno. Pero es real. Es. Porque nos viste a nosotras, por eso. O sea. Exactamente, sí. Sí, Juli se fue, estaba con la cámara, prendida y se, se fue. Pero, eh, nada. Pues tenés el y la luz, ahí, ahí, ahí está, ahí volvió Ahí está. Sí, eso. Eh, yo hablo y por ahí la gente no entiende, estamos conectados con las cámaras. Bueno, yo no. Ahí le fallé, perdón. Eh, pero a ustedes sí. Y ahí Juli de fondo tiene una foto. Ahora que hicieron lo del sol y lunes, ¿son tus tatuajes? De espalda, sí. Mirá qué lindos. Mirá qué lindos. Todo claro, es, ahora. Interestelar. Por ahí va es vos. Verdad. Es verdad. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Si faltó algo, si quieren mencionar algo más de la peli. No, hermoso compartir esta charla, este debate, esta diferencia de opiniones y de visiones. Así que súper agradecido. ¿Viste lo que es Eva? Espacio. Hablar con de las pelis. Es genial. La verdad que. Eh, creo que nunca estuve tan ansioso de ir con alguien al cine vamos, así, vamos. Que, así que así que, llegamos bueno. al espacio <risa> tengo ganas tengo ganas además eh, en un momento eh, tuve que empezar a ir solo al cine porque no tenía con quién eh, y a mí no me gustaba esa idea no me gustaba esa idea porque estaba acostumbrado a ir con gente y, y era bastante raro eh, digamos como y ahora qué hago como que estoy solo no sé qué fui porque no me quedaba otra pero a mí lo que me gusta de ir con gente no es tanto la compañía, aunque sí, no lo voy a negar, pero no es tanto la compañía, sino el salir y poder debatir. Hablarlo. porque Porque te quedas por ahí eh, como vacío, como yo salgo solo y ¿y ¿ahora qué? ¿Qué voy a hablar con el de seguridad? O sea, sí. o me voy a poner a hablar con alguien que estaba ahí en la sala y... Uri se puso este a hablar con la chica que, que estaba metió. esperando que la gente se vaya... Y Juli claro. se hablar con la chica, le dijo, ay, muchas gracias, ay, mira cómo te dejaron el lugar, todo rojo, <risa> ay, cacate. Juli se le puso a hablar, así que, perfecto. dice, eh, a cada uno que salió a ver qué opinó, porque me encanta ver esa parte, es como... Bueno, eso es muy buen del otro contenido, lado. o sea, para, para sus redes, de ahí grabar ¿Todo? y preguntarle a la gente, eh, así que, eh, ahí ansioso por, por, por ir con ustedes al cine, Camiso. porque estuvimos Camiso. hablando de eso. Antes de, sí, sí, sí. antes de empezar Vamos. a grabar, así que se viene así que se, se vienen muchas más charlas, claro, sí, charlas bueno. y videos. Sí, ojalá, ojalá. Eh, bueno, muchísimas gracias chicas eh, por, gracias a vos eh. por por, por, por no, no, no, no, no, no, aceptar ya. esta invitación y por sumarse. La verdad que un gustazo. Bueno, antes Uy, de terminar a los dos. <risa> antes de terminar, si tienen, si no tienen, no pasa nada. Pero acá eh, tengo la costumbre de Mencionar mi calificación Gracias. hacia las películas Si no tienen, no pasa nada Pero si tienen, eh, pueden, pueden mencionarla por ahí Con palabras, O sea, no, no necesariamente con números Porque suele pasar Como más gusten ustedes A mí me suma puntos punto Sox Ahora me hiciste acordar de Sox Y dije, ay sí, papá pa un aprobado por, por Sox Pero Muy provincia bien. 7, capital 6 Aprobado así, eh Está bien, está bien, no, Yo le pondría no un 8, voy a ser generosa, un 8 me gusta porque tiene, tiene mucho contenido, tiene mucha actualidad, eh, es para niños, es para grandes, así que por todo lo que engloba, un 8 va. Muy bien, muy bien. Bueno, en mi caso 8 y medio bueno, sobre ¿cuánto? 10, más o menos ahí. 8 y medio sobre 10, oh, muy mm. bueno, mm. bien. Estamos ahí, está eh, bien. Estamos ahí. Así que nada, bueno, gracias por las calificaciones. Podemos aprovechar porque nos pueden encontrar en arroba, @la película. Sí, ahora, por, por supuesto, les, eh, día, sus redes. ¿todos los sí, sí, todos los chicos, todos, todos. ¿no? ¿verdad? Así Yo tengo que tipo de espacio decir. más rápido. <risa> eh, bueno. Eh. <risa> Se encuentran en, en Spotify, en Acete la Película, y también, como dijimos recién, en Instagram, en arroba, la película Ahí, Sí, ahí les voy a dejar, eh, como siempre, en la descripción, todos los enlaces para que vayan ahí a, a seguir a las chicas. En mi caso, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función, y voy a aparecer. También estoy en YouTube, donde encuentran los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, Panchan Raccoon, y Letterboxd y Medium, donde hay reseñas, como se ve el video. Tengo todo escrito igual, ¿eh? no se piensen que... Ah, sí, porque o sea, estoy ya... diciendo muy rápido, no lo, lo llevo a notar, a ver. No, no, ya lo digo de memoria de tanto que grabé, ya más o menos me lo sé, pero tengo ahí el machete por las dudas de que pife en algún lado. Así que, nada, eh, sale, Buenísimo, sale solo. Bueno, ah, muchas bueno, gracias, ah, bueno. Salió muy lindo. Un gustazo. Gracias, gracias a vos, a nos nos en el espacio. Un beso para todos, y gracias por escuchar. Nos vemos. Siempre. Espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando en la próxima, después de otra función. Gracias.